...pues que ha causado tantos estragos... ...no podía acabarse así... ...y en el día de ayer... ...se prendieron las redes... ...se prendieron las redes... ...porque dos personas... ...que habían tenido conflictos... ...en tiempos pasados... ...pues ayer los vimos... ...muy abrazaditos... ...y haciendo las paces... ...y qué bueno... ...qué bueno que hicieron las paces... ...pero también diríamos... Que esto no sería por sonar. A pocos días de acabarse el 2020, los artistas y exparejas Marta Heredia y Váquero sorprendieron a sus seguidores con una fotografía juntos que marca el reencuentro tras años distanciados. Los artistas quienes estuvieron casados y se divorciaron en el 2014, luego de que la baby acusara a Vaquero de violencia doméstica y este fuera a parar a la cárcel, en esta Navidad dejaron de un lado las diferencias del pasado y proclamaron paz y amor. En la fotografía que compartieron ambos exponentes, se encuentran abrazados y a pocos minutos de publicarla, ha recibido cientos de me gustas y miles de comentarios, tanto de fanáticos como de colegas del mismo medio. Qué bueno que hicieron las paces. A mí me, me parece bien que la hayan hecho luego de... De que pasaran por momentos ambos tan difíciles, se merecían ese abrazo de la paz y quizás se merecían hablar y dejar eh, rencores del pasado y también cabe destacar que esto le ayuda a sonar a ambos ya que estaban un poquito apagados ¿qué tú dices? de eso señores, no se ven bonito se ven bonito, pero tú sabes que ahorita se enredan de nuevo ¿cómo así? todo claro ¿Cómo así? Que se enredan. ¿Dónde hubo fuego cenista aquí? Claro que sí. Claro. Y más ella, que está más bonita ahora. No, está bonita. Y él está más, deci más decidido, más está maduro. Está bonito, pero que él está apagado. No ¿él importa, está. Es un artista que. que atrás del último. Que se mantiene. ¿Qué dice ahí? ¿El rey de qué? <risa> ¡Ey, ey! Me, me van a hacer leer hey, ustedes. <risa> ¿Qué, ¿Qué, de, ¿Qué decía ahí, eh? De que iré iré iré ya tú sabes qué bonito qué bueno qué hicieron relleno. la paz de y que, y que, que se acabara la dimarversión entre ya ellos, no. eh, Ojalá y como dice Néstor, no. si es que vuelven y se enrolan, porque donde hubo fotos cenizas quedan, lo hagan de una manera más madura. Claro. Sobre claro. Todo, no lo tranque de nuevo. Sobre todo Vaquero, que sea un poco no. pero más. Pero, si usted quiere maduro. una gente, no puede meter los precios y como para después ya llevarle la comida. Ah, pero si le dio golpe, le dio golpe. Sí. Oh, pero ven acá. Sí, pero después va y le lleva la comida. Entonces como es. No, pero está bien, pero si le dio golpe, le dio golpe. Está bien. No, pero está bien. Ellos ambos eh. cometieron errores. No se vino. No dio vino. Dios vino, vinieron los managers y le, y le dejaron caer que tenían que hacer la paz. ¿Tú, ¿Qué tú crees? No, no, de lo otro. De lo que ella ligó. Ah, también. Ah, ella. Sí, porque el karma, el karma es efectivo. Ah, y es, rápido. Yo sí creo, yo sí creo. Y eso. rápido, el karma es rápido. Eso no es que dije. Los zapatos. No Ella sé. se rió cuando le preguntaron. No esto, sé, uno no hay. puede hacer leña del árbol caído, sí. pero. No, la leña se de madera. Eso era otra cosa. <risa>